Hola, bueno pues esto es Plickers, una vez que habéis entrado con vuestro usuario, nombre de usuario y contraseña eh, esta en concreto es eh, mi biblioteca de preguntas, eh, entonces vamos a ver rápidamente cosas que podéis hacer cómo realizar, crear las preguntas, sabéis que Plickers es una aplicación en la que utilizando un dispositivo móvil, que puede ser un teléfono, un smartphone o, o una tablet eh, y una pantalla, una pizarra digital, vosotros proyectáis una serie de preguntas a los alumnos, los alumnos van a contestar con, con unas tarjetas y, y vosotros vais a escanear sus respuestas utilizando el dispositivo móvil que, que estéis usando. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos el dispositivo móvil y las tarjetas con las que los alumnos van a responder a las preguntas que vosotros os planteéis. Esas tarjetas hay que imprimirlas y hay que dárselas a los alumnos. Hay gente que también las plastifica para que duren más, pero no es, realmente no es necesario. ¿De dónde las sacamos? Pues aquí a la derecha, arriba, donde pone ayuda, help. Si pincháis ahí, tenéis una opción que es Get Clickers Cards. Y ahí tenéis la opción de eh, el, el, varias opciones para imprimir eh, gratuitamente. El conjunto estándar, el, el expandido, con fuentes grandes... Bueno, yo normalmente utilizo el estándar. Y te salen dos tarjetas por folio y la verdad es que son van fenomenal. Bien, si, si volvemos a lo que es clickers, eh, bueno, pues vemos a la izquierda, ya os he mencionado antes este, bot eh, este botón ya os he mencionado este botón para um, crear las preguntas si lo pinchamos se abre una ventana nueva en la que vosotros vosotras vais a escribir la pregunta que sea eh, cuánto bueno, castellano cuántos lados tiene un triángulo y vais a escribir aquí las respuestas dos 3, 4, 5, y vais a marcar cuál es la correcta, A, B, C o D, pues la 3. Y ahora, quiero hacer más preguntas, pues añado otra. <coughs> eh, ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 3, 4, 6. Ninguna de las anteriores vale. Pues imaginad que estas son las preguntas que yo, que yo quería hacer. Este botón lo que hace es que desordena las elecciones, las, las preguntas, y si os fija, las respuestas, perdón. Y si os fijáis, aquí aparece como que ya está guardado justo ahora ya las han guardado si hay alguna pregunta que voy a repetir por ejemplo esta de los lados voy a hacer la misma pregunta para triángulos cuadrados pentágonos hexágonos etcétera lo que puedo hacer es duplicar la pregunta y si hay alguna que no me gusta puedo borrarla y después tenéis aquí la opción de insertar una imagen del, de que tengáis guardada en, el, en vuestro ordenador pues igual que, an, que en el vídeo anterior eh, una que no tiene mucho que ver pero que la tengo aquí y le añado una imagen, bien, me vuelvo, imaginar que ya he hecho todas las preguntas que quiero, aquí me vuelvo a la, a la, a la página de inicio y fijaos que tengo aquí un conjunto de preguntas eh, que, que he creado justo hasta ahora, le puedo, le puedo, lo puedo editar para darle un nombre, aquí arriba, vuelvo a la casilla anterior, a la página anterior, y puedo escribir eh, prueba matemáticas. Y ahora cuando recargue, el, o cuando vuelva a la página de inicio, ya veis que tiene el nombre prueba matemáticas. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Si yo quiero jugar, lo selecciono, y tengo que añadirlo a la, a la cola de espera. Y el, a añadirlo a una clase. ¿Vale? Ahora vemos cómo creamos las clases. Y después, tendré que cuando queramos, cuando queramos jugar, tendré que seleccionar esta opción. Jugar. Ahora jugando. Bien, el tema de las clases. Veis aquí a la izquierda que tengo las clases y el botón crear una clase nueva. Yo puedo crear la clase que sea... Eh, ese eh, curso Tolosa, creo la clase y tengo que añadir a los alumnos. Entonces, si tenéis un Excel con el listado de alumnos o un documento de Word o cualquier tipo de documento en el que podáis copiar y pegar el listado, pues hacedlo, copiáis y pegáis eh, y os va a aparecer aquí la lista. Si no lo tenéis, pues tendréis que meter los nombres... Eh, directamente, de uno en uno Eso sí, cada alumno en una fila Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí eh, De los palotes Pepito De la flor Juan A Casimiro María Imagina que tengo estos alumnos y le doy Next, Siguiente. Y ya tengo aquí los alumnos y ese es el número de la tarjeta que le tengo que dar a cada uno. ¿Ok? Entonces le daría Terminado. Y tengo aquí ya mi curso Tolosa y, y no, tengo ninguna, no tengo ninguna pregunta guardada para ellos, pero ahora yo me voy a mi biblioteca al set de matemáticas y le digo añadir a la fila. ¿Para qué clase? Para curso Tolosa. Y entonces ya podremos jugar dándole a ese botón, utilizando el dispositivo móvil y esto ya eh, hay que verlo en vivo y en directo. Así que aquí lo dejamos. Hasta luego.